social, sino, a, sino también a nivel ambiental. Esto ha generado desde el 2003 hasta la fecha un debate altamente polarizado entre los sectores y actores, ¿verdad?, eh, a favor o en contra de la eh, instauración o no de las licencias. Tenemos un, un, digamos, un sector que aboga por la conservación del mar y el cierre técnico total de la pesquería. Y otro, mientras que debate con estos actores que habla de que la pesquería debería seguir por el tema de empleo, crecimiento económico, entre otro tipo de cosas. Sin embargo, la pesquería tiene su cierre definitivo en el 2019 porque se vence la última licencia ante la ausencia de estudios de esfuerzo pesquero y biomasa y eventualmente no se logró generar y negociar una reforma legal en el Congreso. ¿Y qué dejó esto al descubierto? Eh, eh, a grandes rasgos la tesis logra eh, digamos, dejar entrever que hay una vulnerabilidad social de las comunidades pesqueras que dependían de esta pesquería, falta de seguridad social, implicaciones de las políticas pesqueras de comando y control en los medios de vida de estas personas, porque no hubo una discusión alrededor de la clase, sino que siempre se hablaba de la pesquería de arrastre en términos generales, como si todos pertenecieran a una misma clase social. También dejó al descubierto el tema de la monopolización de licencias el envejecimiento de la flota y la conflictividad y el despojo con actividades como el turismo y la conservación. Entonces, en el momento en que la pesquería se cierra, se pregunta cómo se aborda la insustentabilidad. Muchas de las políticas y los discursos que se han ido tejiendo alrededor de abordar esta problemática ha ido en digamos, ha ido en la línea de la reconversión productiva de la flota. Es decir, cuando hablamos de la flota, hablamos de los pescadores asalariados y los empleos asociados hacia pesquerías y actividades más sostenibles. En este caso, las pesquerías y las actividades más sostenibles son la pesca deportiva, el turismo, las actividades de conservación, la pesca atún o la acuicultura Y es justamente a partir del 2017, 2018 y con el cierre técnico de la pesquería de arrastre en el 2019, es que se empiezan a impulsar políticas de economía azul. Entonces podemos ver una coincidencia a escala nacional de lo que estaba pasando con los discursos y proyectos que se estaban generando a nivel, digamos, discursivo a la escala internacional, ¿verdad? Con respecto a las políticas de economía azul. Entonces, claro, las políticas de economía azul entran en un contexto en donde se promueven actividades económicamente lucrativas, pero que son sostenibles, ¿verdad? Eso siempre tiene que ir muy de la mano. Lo lucrativo, el crecimiento económico, pero bajo el discurso de la sostenibilidad y empezar a prohibir aquellas más destructivas y generar una distribución equitativa de los beneficios procedentes de esas actividades lucrativas y sostenibles al mismo tiempo. Entonces, básicamente, las políticas de economía azul entran en un contexto para arreglar un océano que no solo se encuentra en un estado ambientalmente degradado, sino que es económicamente deficiente. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se plantean? Obviamente el tema de la reconversión productiva por medio de ordenamiento especial marino, entre otro tipo de cosas, como la transición y la solución necesaria para mermar esas actividades sostenibles, como por ejemplo la pesca de rastre. Y esto va a implicar la participación de una red de actores nueva y alianza público-privadas, es decir instituciones financieras, bilaterales y las organizaciones de conservación y turismo que van a tener un lobby fuertísimo para desarrollar estas nuevas eh, reconversiones productivas y esas actividades mucho más rentables para el mercado. Entonces aquí donde entra la economía azul, ¿verdad? Utilizamos un marco teórico de economía política de los océanos, eh, dialogando con la ecología política del mar y que básicamente esta economía azul lo que trata es de, de incentivar esquemas de triple ganancia, ¿verdad? Crecimiento económico, restauración de los océanos y disminución de la pobreza. Básicamente, eh, obviamente se enmarca en todos los discursos de economía verde, pero obviamente ahora para el mar, aquí les puedo poner como una fichita un poco lo que resumen en medios de comunicación, en paneles en pro de la economía azul, lo que vendría a generar este, este nuevo modelo de gobernanza, ¿verdad? Que básicamente, si lo vemos de una perspectiva crítica, se basa en una mercantilización de los recursos pesqueros, ¿verdad? En donde la mejor forma de conservarlos es hacer un uso económicamente sostenible de los mismos. Entonces, logramos alinear, el discurso de la economía azul logra alinear los ideales de la sostenibilidad, las nuevas oportunidades comerciales para reordenar y cambiar los mares, ¿verdad? Y darle solo un, bueno, o darle mayoritariamente un potencial económico. El problema de esto es que genera dualidades, donde se conceptualizan a las personas y a los océanos de forma separada, ¿verdad? Es decir, los seres humanos acá están es solo como el vehículo para generar crecimiento económico, pero las formas culturales y las formas de sentido de pertenencia quedan un poco aisladas de esta discusión. Y esto corre el riesgo de restar la importancia a la distribución desigual que puedan generar este, los beneficios o los costos, digamos, de, de, de, de estas políticas. Entonces, la economía azul entra eh, con el objetivo en Costa Rica de crear las condiciones para la recuperación y la sostenibilidad de los recursos marinos pesqueros y al mismo tiempo, y pues obviamente la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y oportunidades de inversión. Y es un súper buen discurso porque aquí en Costa Rica la mayor cantidad de pobreza se concentra en las costas, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver cómo ese como ese enlace que se logra hacer y las iniciativas que se empiezan a desarrollar es a partir del 2020 con el programa de desarrollo sostenible de pesca que es financiado por el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul del Sistema de Integración Centroamericana y convenios de cooperación internacional con organismos no gubernamentales como Blue Solutions, Fondo Azul y su programa de economía azul y verde. Entonces básicamente a través de esas iniciativas lo que se quiere generar, obviamente es un discurso de que se va... A, de cierta manera a impulsar aquellas actividades económicas en el mar que generen empleo y un crecimiento sostenible, económico sostenible a partir de eso surgen algunas preguntas cómo la agenda de economía azul se está materializando con las políticas de cierre de la pesca camarón, qué efectos está teniendo en los medios de vida de los pescadores semiindustriales y artesanales cuando hablamos de pescadores semiindustriales hablamos de los pescadores de camarón ¿verdad? quién soporta las, quién soporta las cargas que pueda derivar del de enfoque de economía azul, qué intereses y opiniones se reconocen y cuáles no, y cuáles poblaciones realmente pueden llegar a reconvertirse o cuáles quedan exactamente excluidos dentro de esta dinámica. Pues básicamente muy rápido, el caso de estudio son esas asociaciones de pesca que se encuentran en el cantón central de Punta Arenas, que es la parte externa del Golfo de Nicoya, y que es una zona influenciada del Golfo, que son casos meramente ilustrativos. Entonces, como para ver como hallazgos más generales, es importante tomar en cuenta que para poder entender las repercusiones de las políticas y estos nuevos discursos en los medios de vida, se usó el marco de variables para las dimensiones de medios de vida de Scones, entre otro tipo de, digamos, de, de teorías, ¿verdad? En donde lo que podemos ver es que hay una fuerte base de parentesco, digamos, estas comunidades asociadas a la pesca camarón y la pesca artesanal en Punta Arenas tienen una fuerte base de parentesco de actividades afines, ¿verdad? Porque entonces la mayoría de gente vinculada a esas asociaciones lleva más de 30 años en la pesquería. Y esto ha generado, que sea por tradición familiar, y, este y, y esa tradición familiar ha hecho que esas personas se involucren en edades, desde edades muy tempranas, ¿verdad? Y eso repercute directamente en los niveles de escolaridad formal. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de personas que pertenecen a esta pesquería o el sector asalariado, esta pesquería y actividades afines, solo tienen la primaria completa. Y eso, al mismo tiempo, afecta en la dificultad de acceder a otro trabajo, ¿verdad? O alternativas más rentables o que les permita... este de cierta manera, eh, tener un colchón o tener como algún tipo de estrategia después de que cierre la pesquería. Y esto se combina con un envejecimiento de la flota y también un envejecimiento de las personas que pertenecen a estas flotas, ¿verdad? Que son personas de 50 años para arriba. Entonces, eso permite entender que el capital eh, físico y financiero de estas personas es muy limitado frente al capital social y al capital natural natural o humano a, a, a los que tienen acceso. Y, os, y esto obviamente los hace altamente dependientes de la pesca. Entonces, cuando se cierra la pesquería y se trata de apelar a la reconversión productiva, son personas, estamos hablando de personas de más de 50 años, con una escolaridad muy básica que no les permite generar esa reconversión prometida. Entonces, se genera un contexto de vulnerabilidad en donde el cierre total de la pesquería, combinado con las altas edades, los bajos niveles de escolaridad, la de diversificación de ingresos y el poco acceso a capital físico y financiero porque estas personas por una desigualdad de clase no tienen acceso a licencias ni tampoco a embarcaciones, ha generado pues unas repercusiones súper importantes en los medios de vida de estas personas si bien existen estrategias de adaptación que las personas o los pescadores y sus comunidades han tratado de gestionar a través de sus asociaciones y de organizaciones comunitarias, esto no ha sido suficiente, ¿verdad?, para lograr establecer o mejorar su condición socioeconómica desde el cierre de la pesquería. Entonces, aquí donde nosotros hacemos como ese llamado a que si realmente se está generando políticas que logren la reconversión o más bien la exclusión. ¿Por qué? porque las propuestas de reconversión productiva han desconsiderado totalmente las capacidades reales de las poblaciones y los activos que poseen. Es decir, no podemos hacer una transición exitosa a la pesca turística, a la pesca deportiva, a la acuicultura, a, a la pesca de atún, sin reconocer sus características sociodemográficas específicas, sus diferencias de clase, de edad, de género, de actividad económica, que más bien, sin considerar eso, estamos vulnerando los medios de vida a estas personas que ya de por sí arrastran una una vulnerabilidad social como tal se está transformando a los océanos bajo los preceptos de la economía azul que está desplazando e invisibilizando las demandas y las consideraciones de los actores más vulnerables de esas cadenas porque básicamente esas políticas presentan fuertes limitaciones en términos de inclusión y distribución equitativa de los de, digamos y los costos que conllevan además están profundizando las desigualdades Dos minutos, Alexa. Ok, sobre todo de los sectores más vulnerables, en este caso los asalariados, y porque la política pesquera le está dando prioridad a la conservación, ¿verdad? Y a todas aquellas actividades que tengan un alto potencial económico y de generación. Y entonces, esto solo acentúa las, las estructuras de exclusión históricas y económicas que no están permitiendo la reconversión productiva de las personas. Y esto se puede derivar en lo que llamaría el verde de las injusticias ambientales, no solo de tipo distributivo, en tanto los costos y los beneficios se están distribuyendo de forma totalmente desigual, sino que también no hay justicia de reconocimiento de tipo procedimental. De acuerdo a la investigación de Arias y, y, y otros autores, la exclusión de las voces de los pescadores respecto a la justicia al reconocimiento de los procedimientos muchas veces se da por la falta de credibilidad concedida a sus relatos y sus testimonios, que están muchas veces basados en prejuicios sociales contra esas personas por su estatus económico, por su nivel educativo y los modos de vida, ¿verdad? Esa, ese pensar de que los pescadores solo son unos depredadores, ¿verdad? Que no tienen conciencia ambiental como tal. Entonces, básicamente, la falta de participación, en el diseño de políticas pesqueras de esas personas, más la desvalorización de ciertas formas, culturales de vida con respecto a los ecosistemas marinos ha generado una priorización de los sectores pesqueros más rentables sobre los que se pueden sacrificar. En este caso, los medios de vida de una pesquería que si bien a nivel ambiental no es sostenible, no se, eh, el, digamos, toda la implicación cultural y social de la misma no ha sido abordado por la política pública pesquera. Y eso sería. Muchísimas gracias, Alexa. Este, si quieres dejar de ya. compartir ah, listo, ya voy a dejar de compartir y okay. listo, muchas gracias no, gracias a ti Este, para los que están escuchando, que no son panelistas, ahí vayan dando las preguntas, que al final tendremos una ronda de participaciones y mientras, si les parece bien, seguimos con Marta, que veo que ya está lista ya puedes empezar Marta ¿Ven completamente mi pantalla? Sí. Ya te vemos, sí. Igual, nada más para, digo, te, te hago el aviso, ¿no? Este, Dos minutitos antes, por ahí interrumpo tu, tu charla para indicarte que estás por terminar. Gracias. A ti. Bueno, pues, este, yo quiero platicarles un poco de la investigación que realizo desde hace de seis años en la región del Triunfo, una parte eh, de la Sierra Madre de Chiapas, en México. Le puse como título a la presentación cómo se hace reserva espacio y poder en la gobernanza ambiental de las áreas protegidas de la Sierra Madre y bueno el enfoque es eh, desde la sociología desde la ecología política perdón eh, mi perspectiva va un poco a cuestionar la idea de gobernanza eh, desde su aspecto liberal y para ello quiero empezar uh, con estas imágenes que tengo que tienen aquí hacia el lado derecho en donde eh, pongo un mapa de lo que era la región El Triunfo, la parte de la Sierra Madre, antes de la construcción de la presa hidroeléctrica, que aquí se ve en esta imagen más reciente, en los 70s. Es decir, eh, la idea del de valor ambiental de la región se fue construyendo a lo largo de los años como producto de los intereses políticos e hidroeléctricos de México. Bueno, para poder eh, un poco sintetizar eh, lo que quiero compartir, me voy a centrar en, en dos aspectos eh, principales respecto a la gobernanza, a los procesos y a las formas de gobernar. Si damos por hecho eh, que los procesos en alguna forma cambiaron del 70 a la fecha y que el problema de la ingobernabilidad se centra ya no en la legitimidad política, sino en el proceso mismo, es decir, en la falta de inclusión de actores para la toma de decisiones, podemos decir que en México actualmente tenemos, no tenemos ya este problema de legitimidad, sino de efectividad de la acción pública como tal. ¿no? Eh, llamando un poco la atención de ustedes, me gustaría que pongan eh, atención en las imágenes que tengo aquí como parte de la diapositiva. Ambas se refieren a las formas en la que localmente y regionalmente se entiende la gobernanza. Es decir, en estos procesos de cómo se, ap se apropia uno de del proceso de gobernar, influyen lo que se cree, lo que se hace y las imágenes que se tienen de la participación en una región en específico. Por aquí anoto alguna de una definición de gobernanza que construimos en el 2021 que da un poco cuenta de lo que en la diapositiva se quiere sintetizar. Como parte de, de la investigación misma, más o menos llevamos seis años investigando el tema en esta región. Ha habido un proceso metodológico que ha ido evolucionando desde una visión muy gerencial de la gobernanza, es decir, eh, llegamos a evaluar cómo funcionaba un modelo de intervención bajo este paraguas en diferentes eh, líneas de acción con el, el tema de conservación y desarrollo sustentable y cómo ha ido de alguna forma enriqueciéndose por diferentes disciplinas en, a lo largo de los seis años y llegando a complejizar lo que es eh, en sí, eh, a entender las conductas que están relacionadas al sentido de participación local. La metodología que yo utilizo es la teoría fundamentada que lo que busca es construir un diálogo cercano entre el referente empírico, el referente teórico y la pregunta de investigación. En esta presentación, eh, la pregunta, como pudieron leer en la primera diapositiva, va enfocada a describir si existe o no la creación de una identidad ambiental a partir de diferentes eh, momentos de la intervención ambiental. Eh, en la región. En esta diapositiva quise poner brevemente una línea de tiempo que ven ahí en forma de tabla. El tema ambiental en la zona del Triunfo, aquí hay un mapa de ubicación, no, corresponde geográficamente a lo que es una reserva de la biosfera. Ambiental, El tema ambiental llegó en los 70s como parte de una iniciativa estatal, eh, tomó forma en los 90s a partir de un decreto federal. Es decir, un decreto que absorbe el decreto estatal y eh, entonces empiezan a, a verse como mayores trabajos, ma mayor número de actores, procesos de desarrollo regional enfocados por agencias de cooperación. Toda esta idea multiactor que la gobernanza, digamos, de alguna forma promueve. Puse algunos eventos en, en rojo, que son los eventos que han sido como ambientalmente significativos en la zona. Y que de alguna forma ha dotado de esta relevancia sociocultural de la región, ¿no? Además de que históricamente desde 1908 la zona es conocida como una zona alta, de, bueno, de una alta producción de café, ¿no? El café básicamente orgánico por pequeños productores. Entonces, el, la construcción de la región como un área de importancia ambiental ha sido, digamos, menguada o intervenida por diferentes intereses políticos asociados a la gestión de la tierra y a la importancia de la conservación de la biodiversidad que alberga esa zona. ¿no? De manera tal que es hasta el 2005, después del huracán Están, cuando hay efectos considerables sobre lo que son las laderas de esta zona incluso se pierden ejidos, o sea, la desaparición de un ejido completo o una comunidad por un deslave, es cuando eh, el, digamos la emergencia ambiental surge con mayor fuerza y es identificada como un área prioritaria para la inversión tanto de las agencias de cooperación del gobierno federal y del gobierno estatal. ¿no? Entonces hay estos, eh, estas nuevas reorientaciones de las relaciones económicas y políticas a partir de que la zona es identificada con un alto valor ambiental. Bueno, si nos vamos un poco más a la actualidad, del 2018 a la fecha, México ha sufrido diferentes cambios respecto al tema ambiental. ¿no? Yo pongo aquí unas imágenes que están eh, de forma escalonada, en donde eh, hacen alusión a, a cómo se consideraba el tema del ambiente en México antes del 2018 y eh, cómo se está visualizando en los próximos años. Eh, digamos más asociado a la idea de agrobiodiversidad es decir, eh, aquí pongo algunos datos nada más como referencia antes eh, la inversión que se está haciendo respecto a la idea de conservación eh, ha ido transformándose y menguándose respecto al presupuesto que se le destina para la construcción de acciones bajo estas dos eh, premisas lo que, se, eh, lo que propongo es que hay una descentración de la imagen de lo ambiental y por lo tanto, la idea de la intervención intergubernamental a través de los proyectos y programas se están eh, en un proceso de transición en donde eh, se apunta que esta cultura ambiental esté más relacionada al, al tema de producción desde los diferentes aspectos, no, no solamente ya de, dentro del sector ambiental en sí, sino incluso en la, en la cuestión productiva o agraria, ¿no? Y bueno, eh, como parte de estas emergencias, de estas eh, reorientaciones de las actividades, eh, hay algunas iniciativas regionales que están promoviendo acercar de alguna forma lo que históricamente se ha visto como tensión entre conservación y desarrollo. En 1990, eh, como les mencionaba en esta línea de tiempo, hay como una emergencia más notoria acerca del valor que tiene la región a partir de que es decretada como reserva de la biosfera. Bajo esta narrativa de justicia social y desarrollo, la participación en el entorno ambiental empieza a surgir no solamente como un aspecto in situ de conservación, sino también como un tema que acogen las cooperativas como parte de los sellos que se requieren para la comercialización y venta de sus productos. Esta región es básicamente productora de café eh, más o menos eh, de, de 1908 a la fecha llevan produciendo en diferentes formas el cultivo y actualmente tienen un nivel de profesionalización alto. Exportan a Japón y otras regiones como cafés de especialidad y cafés de altura. Y eh, en torno a, a este producto hay organizaciones campesinas como la que vemos aquí en la imagen que es Smash que tienen más o menos casi 30 años produciendo café con esta idea de eh, la teología de la liberación y con la idea de eh, acercar el la, la comercialización del producto al, al campesino o al productor. ¿no? Como parte de estas nuevas ecologías verdes, eh, empieza una idea, no tiene mucho, tendrá dos o tres años, que empieza la idea de los paisajes sostenibles, eh, financiado por agencias de cooperación como la usaid que están de alguna forma transformando estas relaciones que se mantenían eh, de manera histórica con el cultivo a una visión más eh, mercantil y de explotación del recurso, en donde eh, la, la idea de cohesión social y cooperativismo se empieza a desdibujar a partir de poner en, como antesala, como protagonista, el cultivo en sí, ¿no? Entonces, con estas eh, breves eh, explicaciones que, que les comento, la, la pregunta es, eh, la idea de la apropiación de política en, en el área es, es una cuestión que no se deja de ver, tanto en el tema ambiental como en el tema productivo. Eh, la idea de coproducción de identidades con respecto a la, al protagonismo del ambiente también es una situación que se puede observar en estos dos grandes campos que a su vez co convergen como parte de la cultura regional. Entonces, en estas actividades eh, quiero poner énfasis en la, en la importancia que han tenido los actores extraterritoriales, como los que ponemos aquí de ejemplo, para la creación de esas identidades ambientales. Y bueno, eh, como parte de estas eh, aproximaciones a la idea de la construcción del sujeto ambiental, ya es un poco común encontrar frases como las que vemos aquí en la imagen, ¿no? Donde este, los, los letreros comunitarios son utilizados como dispositivos de poder para producir esa idea de, de cultura ambiental y de, de ser amigables con la naturaleza desde una idea de la reserva de la biosfera, ¿no? Entonces, estos lenguajes locales de poder surgen como parte de un orden jerárquico formado por un conjunto de imágenes de lo que es la participación y la gobernanza, eh, cuya dinámica se revela en forma de contienda. Eh, aquí brevemente les quiero poner un ejemplo. En, en 2019 hubo un incendio forestal de gran envergadura de más de 400 hectáreas en la zona núcleo de la reserva, que es decir, aquella zona donde no hay poblaciones. Eh, la emergencia requirió la asistencia de las comunidades aledañas que está recibiendo un pago por servicios ambientales desde el 2016. Hablamos de millones de pesos y hubo una negación de parte de las comunidades a atender un territorio que no era identificado como parte de ellos. La idea, quiero pasar al siguiente punto, la coproducción de las identidades ambientales surgen como parte de estas relaciones de poder Construidas en el campo social, no como producto de un intercambio de significados culturales, que es lo que de alguna forma omite la gobernanza. no Gobernanza de alguna forma instituye la idea de que la interacción se hace de forma simétrica y oculta esas relaciones de poder que hay en la producción de los significados de la participación. Aquí este... Este tipo de, de contradicciones se pueden ver como en el ejemplo del incendio que les había comentado, donde cuando hay una emergencia, la conciencia ambiental de la cual se jacta las instituciones extraterritoriales realmente queda en duda al momento de que las comunidades no identifican como prioritario atender un incendio forestal. Y bueno, a mí este, me gustaría dejar una pregunta para la mesa en el último punto. Si hacemos un poco memoria de la línea de tiempo que presentaba, el cómo ha ido de alguna forma interactuando los conflictos agrarios, los, eh, los eventos ambientales, eh, el cómo de alguna forma eh, la emergencia en diferentes tiempos se puede traducir incluso en, en coyunturas o en discontinuidades de la acción política de los sujetos. En este nuevo panorama que hay en México con los proyectos enfocados a la agrobiodiversidad, ¿estaremos hablando de una reorientación de la entidad política de los sujetos ambientales? Es decir, ¿seguiremos hablando en unos años de una identidad campe campesina o estaremos hablando de sembradores? Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Además, súper puntual. Súper ajustada al, al tiempo designado. Entonces, este, si te parece bien, ándale, me da chance. Y les comparto ahora yo mi, mi presentación. Te pediría a ti, Marta o Alexa, si no les importa, la que sea, que me tomen el tiempo nada más, que ya ven que luego uno se emociona y se le van acá los minutos. Entonces, si cualquiera de las dos me puede avisar igual que como yo lo hice con Alexa, se los voy a agradecer mucho. Este, ¿Y, y pues después? bueno, sin más preámbulo, este, me presento yo también brevemente, yo, yo, y, y digo y es la presentación que les voy a hacer aquí, es, es lo que vengo a mostrarles. Es un trabajo que se da dentro del marco del doctorado en Antropología Social de, del CIESA sureste, y este, pues se basa básicamente en un análisis de lo que dentro de la antropología de los desastres se conoce como construcción social del riesgo, que no es otra cosa que revisar la manera en que se delinean en el tiempo riesgos y vulnerabilidades expuestos después por fenómenos o eventos naturales. ¿no? En este caso yo me centro en el sismo de 2017, que pues, bueno, fue como para quien es de México seguramente lo va a recordar más vivamente, pues, fue un, un evento pues, marcadamente catastrófico, sobre todo para Chiapas y Oaxaca. Después hubo otro sismo, el del 19 de septiembre, que se fue más en el eje volcánico, pero bueno, en el que yo me centro es este. Eh, el marco geográfico en donde yo me ubico, sí, sí están corriendo las, las imágenes, ¿verdad? Creo que es mejor si le pones. Sí, entonces, sí ajá, ahí, ya, listo. está. Ahí, ya, ¿verdad? Sí, ok, sí. bueno. Este, bueno, el marco geográfico es una región además muy cercana o vecina de, de la región que acaba de presentar Marta, este, y yo me ubico concretamente en una localidad que se llama Paredón, que está, aquí les puse el puntito, al sur del país, eh, que tiene como principal característica ser una de las pesquerías históricamente más productivas del, de, del denominado Mar Muerto, por ahí lo ven otra vez. El Mar Muerto, si ven la imagen de la derecha, este, pues es esta laguna de 60 kilómetros que, que es alimentada tanto por las montañas, la zona la, de la sierra en donde está ubicado el trabajo que acaba de presentar Marta, por un lado, y por otro lado, pues el mar. ¿no? Es una laguna que está certificada además como sitio Ramsar y que comparte Chiapas con Oaxaca. Eh, se trata, bueno, aquí se las presento en, en una mayor, un mayor acercamiento, es este sistema lagunar. no eh, Pues bueno, se, aquí también nada más para mostrarles, es un, un pueblo que está en un área geográfica reconocida como una de las 20 de mayor producción biológica del mundo. Eh, estos que les pongo aquí son todos los afluentes que hay, es la hidrografía de la región, eh, por un lado está el Pacífico y por otro lado está la Sierra Madre entonces, este pues bueno, está, está de esta manera caracterizada está además eh, muy cercana a la zona de influencia del santuario de, de la tortuga marina de Puerto Arista y en donde, al ser una pesquería, evidentemente pues la pesca es un eje articulador ahí de la vida social y de la dinámica comunitaria no eh, cuando el sismo del 19 de septiembre, perdón, de septiembre de 2017 según las cifras oficiales, de alrededor de unas 1.400 viviendas que hay en ese pueblo, 680 sufrieron daños y de esas 550 fueron pérdidas totales. ¿no? Pero la caída de casas pues, no fue el único problema que se, que se puso ahí de manifiesto con, con el sismo. ¿no? Al menos hubo otro que, que fue muy particularmente problemático, que tiene que ver con, con el agua y, y además del que dieron aviso, curiosamente, los insectos, ¿no? los pescadores te, te lo refieren como muy vivamente cuando te dicen, ese día me desperté y vi que las hormigas que, que siempre andan pues, en el piso de la casa o ahí entre las mesas buscando comida, ese día no, no, ese día los vieron que las hormigas iban cada vez más hacia, hacia las techumbres, hacia las vigas, entonces bueno, cuando tiembla el, el sismo es a las, casi a las 12 de la noche, pues, les, les cae el 20 y se dan cuenta por qué el comportamiento de las hormigas empieza a salir un montón de agua del piso, las casas se parten y se empiezan a inundar, pero también las calles, ¿no? O sea, la cantidad de agua es tal que, que en unos pocos minutos medio pueblo está también bajo pues, cierto nivel también de agua, ¿no? Esos dos, o sea, el problema de las casas más el del agua, pues serían los problemas con los que el pueblo iba a lidiar en los meses sucesivos, ¿no? Eh, ahora bien, mmm, cuando yo llego ahí, este, pues yo llego a la, a, diciéndole a la comunidad que, que me interesaba estudiar ahí las vulnerabilidades que el sismo de alguna manera había demostrado. Yo nunca hablé del sismo como, como desastre, ni les dije nunca de, que a mí me interesaba revisar el desastre. Es más, si les soy sincero, ni siquiera tenía una conceptualización predeterminada de lo que dentro de la ecología política de desastre se llega a definir como desastre, sino más bien la intención este era trabajar a través de las narraciones de las personas, porque también hay una ausencia documental que tampoco permitía, y además era pandemia, no había archivos disponibles. Entonces, bueno, era trabajar a partir de las narraciones y, y en ellas, o sea, a partir de estas historias y testimonios, más bien descubrir qué es el desastre en esos marcos de sentido locales, ¿no? Y pues bueno, no es ninguna noticia, como lo hemos, si, si han escuchado los eventos de, del, del Congreso, este, y como se ha venido reiterando pues que el neoliberalismo y su progresivo asentamiento en lugares como Latinoamérica ya en general o como Chiapas en particular funcione como plataforma que ha permitido eh, la depredación y el despojo pues no no es ninguna noticia no pero lo que intento aquí es explicar más bien es cómo esa que David Harvey si se acuerda no describe como creatividad destructora del neoliberalismo ha operado dentro de este contexto particular no en, a través de acciones y puntos que son efectivamente interpretados como desastres. Esto sí, no tanto el sismo, sino pequeños eventitos que se van articulando y es por donde, digamos, corre el desastre actualmente en ese contexto. ¿no? Entonces, bueno, les quiero hacer un recuento, aquí les paso unas imágenes del sismo, así se partieron las casas, ¿no? Este... Y, y pues bueno, les, les quiero hacer el, el, este recuento histórico que trataré de apurar. La historia de esta pesquería es como la de muchas en, en ese contexto del, del Pacífico Sur en México, ¿no? Era, era, digamos que hasta los años 60, 70, era un, puebl, una, un pueblito pues, pesquero tradicional, pesca artesanal. Eh, los habitantes vivían en casas de, de, de adobe, de techos, que además eran construidas de manera colectiva, eh, la pesca era evidentemente para la subsistencia, el autoconsumo, había muy poca comercialización, las artes de pesca también eran muy rudimentarias, eh, se usaba pues, la fibra de isle, estas embarcaciones de, de madera, ¿no? los grandes troncos de Guanacaste, las mismas varas o los remos eran, eran de pues de madera también, este, había velas que hacían con sacos de azúcar y demás, ¿no? Pero bueno, con el interés de, de, los, de los gobiernos, digamos, en promover la pesca como un sector eh, estratégico para el desarrollo eh, y habiendo tenido en cuenta la experiencia de los mares del norte de México, ¿no? Que fueron los que empezaron a producir primero y a los que se les dieron primero los apoyos, este, pues el gobierno se animó a impulsarlo cada vez más, ¿no? Entonces, la gente que había industrializado la pesca en el norte del país, cuando se agotó el producto allá, se empezaron a bajar en, en, en un efecto cascada por el Pacífico mexicano, ¿no? Hasta que llegaron e eventualmente a Chiapas y a Oaxaca, ¿no? Esa, digamos, creciente tendencia a, a comercializar o a, o a ver al mar como un enclave de producción pesquera para la comercialización, tuvo como varias etapas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de estas playas, hay relatos que hablan de los comerciantes sinaloenses o sonorenses, que son estados al norte de México, que venían buscando, por ejemplo, tortuga en los años 80. ¿no? Eh, la tortuga era muy buscada porque, por otra parte, el mercado de las modas de los años 70 y los años 80 en Europa y Estados Unidos, pues también la buscaba como muy vorazmente. ¿no? Entonces... En este tipo de playas, la gente se acuerda mucho y, y queda marcado en la, en la memoria histórica el haber vendido cantidades ingentes de tortugas. ¿no? Hay, por ejemplo, relatos que cuentan de cómo llega un tráiler, le pagan a la, a la cooperativa pesquera, le establecen un precio más que pagarle por cada por cada animal. La, los pescadores se ponen a, a recolectarlas, este y llegan a que construyen incluso corrales adentro del mar. Y llegan a extraer incluso hasta 12 o 13 mil tortugas, ¿no? Este, que son a veces desolladas ahí mismo, o a veces así como las sacaban, las subían a los trailers y se las llevaban, ¿no? Entonces, esto es parte de estos, digamos, puntos de inflexión o eventos que fueron modificando de alguna manera la relación también de los pescadores con el mar, ¿no? Este... La explotación se vuelve cada vez más intensa, digamos, porque pues llega una tecnologización promovida desde el Estado. Para darles nomás un referente, en 1977 el total de la explotación pesquera en el Estado, en todo Chiapas, eran 3.000 toneladas. De esas 3.000 toneladas, 1.470 venían de estas playas de Paredón y otras tres o cuatro pesquerías de alrededor. Seis años más tarde, el total de la explotación pesquera era de más de 23.000 toneladas. ¿no? Eh, para darles otro dato, en los 70s, a finales de los 70s, había algo así como 440 embarcaciones de motor. Tres años después, había, más de, había casi 1.500 de motor. Entonces, bueno, todo eso significó evidentemente el desplazamiento de las artes de pesca vernáculas, pero también este, pues, de la modificación de la relación no solo con el mar, sino incluso de la relación social al interior del, del, del pueblo, ¿no? Eh, se empezaron así a perder actividades que pues, habían sido antes históricamente colaborativas, ¿no? como la de la construcción de las viviendas, la lógica comercial se fue imponiendo, el tejido social se fue desagregando, esta desagregación se acentuó aún más con la llegada del hielo y de las cámaras de refrigeración, porque ya dio a quienes se dedicaban a, a vender productos la posibilidad de especular con, con, con ellos, ¿no? Y a comenzar a controlar los precios de los mercados locales. Al principio esa división social, digamos, que no fue tan, tan visible porque pues la producción pesquera aumentó de manera exponencial, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera todos ganaban, ¿no? Los, los pescadores recuerdan que había noches en que un solo pescador llegaba a sacar hasta tres toneladas de camarón, ¿no? Son lagunas o esteros camaroneros. Eh, al final de, de, ese, de, digamos, de ese periodo de bonanza pues, ya había asentada una élite local que tenía pues, unas fortunas bastante bien asentadas también. Este, la desfragmentación comunitaria también continuó a través de diversas vías. Ya había una presencia mucho más grande de alcohol, de prostitución, que habían sido detonados además por, la, por el aumento del poder adquisitivo, ¿no? de, de, derivado también de, de la misma, del mismo crecimiento pesquero. Eh, pues aumentaron también un montón de eh, los, los bares y las cantinas, eh, aumentó también la trata, presumiblemente, porque estas son cosas que medio se comentan, medio no, la trata de, de, de mujeres no que, que traían de Guatemala. Y digamos que en su conjunto, este, este panorama de, o, o este, estos espacios de vicio y de, entre comillas, diversión, pues también significaron rompimientos eh, familiares, ¿no? Que eventualmente dejaron a mujeres solas con hijos a arreglárselas por su propia cuenta. Y al mismo tiempo, pues, pues se desataron ahí pequeños brotes de violencia, que en su momento fueron pues muy aparatosos, ¿no? Este, Digo, pues, pleitos de borrachos que, que, que como todo pescador traían cuchillos, se acuchillaban y demás. Entonces, esto le construye a la vez una mala fama, digamos, al, al pueblo, ¿no? Y que además es una fama que hasta ahorita permanece, ¿no? Es, es un pueblo al que, que desde que llegas a la región te dicen no visitar, ¿no? Eh, pues bueno, este periodo de, de, de gran producción se propició también la llegada de, de, de nuevas personas, que eran personas que pues, las viejas personas ya no conocían, ¿no? ya se asentaron de manera irregular generalmente sobre cuerpos de agua o lagunas, eh, se fue a, alargando digamos el, la, la mancha urbana del pueblo, el pueblo ya dejó de ser solamente la orillita que había sido por muchos años, para extenderse a los potreros de los alrededores y también a los humedales de los alrededores, creció obviamente el número de casas, Creció obviamente el número de necesidades, eh, pero, Ah, ok, en fin, este para tratar de, de ir cerrando, este digamos que este proceso de aceleramiento de, de la producción y en lo que derivó este proyecto de urbanización acelerada, pues incrementaron también la contaminación. La, las cadenas de comercialización se extendieron a los núcleos urbanos más cercanos, que a su vez crecieron también eh, en población, un crecimiento determinado también por esta misma bonanza. Eso llegó a que se implementaran, por ejemplo, por, por, por decir algo, sistemas de drenajes que pues, ante el aumento de la población resultaron insuficientes, los pocos que había, sobre todo en los núcleos urbanos. y y fueran implementados para ello los ríos, ¿no? El problema es que muchos de estos ríos llegan a las lagunas en donde se pesca el camarón, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de problemas, la contaminación, la desfragmentación social, este, el crecimiento desordenado, se fue incrementando con el nuevo siglo, eh, el número de pescadores creció sin control, eh, y empezó a pasar, digo, la, la pesca em, em, empezó a escasear, y empezaron a pasar algunos fenómenos, ¿no? Este, uno fue que... Siendo pescadores que habían habitualmente eh, trabajado en los esteros, pues ante la falta de producto se empezaron a aventurar y empezaron a salir cada vez más al mar. ¿no? El problema fue que, digo, en realidad las vedas nunca, nunca fueron muy respetadas ¿no? y la propia Conapesca de manera informal lo reconoce, me lo han comentado en entrevistas. no En el caso de Oaxaca y Chiapas hay una suerte como de pues como de, haz como que cierra un ojo, no veas nada, porque pues no se les puede aplicar la ley tan a rigor, ¿no? Digamos que esa misma laxitud con la que se pescaban los esteros, pues se reprodujo en mar abierto, se empezaron ahí a, a, a buscar las especies que más, este, que más redituaban y no necesariamente las que, que era permitido pescar, este, pero pasó además otra cosa, cuando salieron, los pescadores empezaron a aventurar cada vez más lejos en mar abierto y en ese aventurarse empezaron a conectar con las rutas de trasiego de cocaína y de trata de personas provenientes de Centroamérica. Eh, al principio, digamos que los primeros contactos pues, fueron como por comida, por gasolina, no el, el, el traficante o quien llevaba la mercancía en, en mar abierto le pedía al pescador que le facilitara este gasolina y, y se lo pagaba bien, entonces el pescador se empezó a dar cuenta de que ahí había un nicho de mercado, pues mucho más redituable que la propia pesca, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahorita, pues no se sabe, y les iba a pasar aquí, bueno, estos son algunos de los problemas, estos son los ríos que desembocan en los esteros. Oye, terminó tu tiempo. Ok, bueno, este, para cerrar nada más decirles que ahorita esa penetración o ese contacto, digamos, entre pescadores y este tipo o esta fi figura de la criminalidad, pues no se sabe de bien a bien en, en qué estado se encuentra, ¿no? o sea, se presume que pues, los vínculos son cada vez más estrechos. Eh, un factor que, que lo evidencia así es que ya no hay esta pesca que solía haber, de las tres toneladas que les comenté que un pescador llegaba a, a recoger por noche, hoy difícilmente llegan a los 20 kilos y aún así, digamos que el nivel económico del pueblo se ha mantenido, ¿no? Entonces, pues son factores que hacen presumir un, un contacto cada vez más intenso, una relación cada vez más estructurada, eh, en donde pues evidentemente la relación con el mar ha venido cambiando drásticamente, ¿no? Entonces, pues... Esto pasó, esta última foto pasó hace poquito, o sea, empiezan a suceder este tipo de cosas en esas, en, en esos litorales, ¿no? O sea, siempre ha habido, digamos, la presencia de ciertos fenómenos de violencia, pero no de este tipo, ¿no? O sea, o no con esta intensidad. Entonces, bueno, este, yo la dejo ahí y espero, o los vamos a preguntas al final. Entonces, si, para no interrumpir, si les parece bien... Carlos, y si ya estás listo para, si vas a compartir, tú también. Perfecto, ahora comparto. Buenísimo. Ahí está, ¿verdad? A ver. ¿Ya? Ya. Bueno, este, me avisas, ¿verdad? Dos minutos antes. Sí, cuenta con ello. Ahora, ahí está. Perfecto, bueno, eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, aquí eh, eh, presento el trabajo Despojo de para la Acumulación, Megaproyectos y Turismo de Enclave, este, el caso del Caribe Mexicano. Eh, yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en México y eh, estoy en el posgrado de Desarrollo Rural, la maestría en Sociedades Sustentables, este, con el tema. Eh, de eh, defensa, eh, trabajo el tema de investigación de defensa eh, del territorio, eh, formas de acumulación y alternativas de sustentabilidad. Y bueno, en esa, eh, en esa línea de investigación es que presento este trabajo, eh, eh, eh, basado en esta idea de despojo de para acumulación, es una eh, expresión que he estado eh, eh, debatiendo a partir del concepto de Harvey de acumulación por desposesión eh, y eh, de los procesos que he estado observando en México desde hace pues ya 15 años que he estado trabajando estos temas eh, digamos una forma de explicar la, eh, el, el motor o las intenciones que tienen las empresas por eh, quedarse con los bienes naturales, comunitarios, públicos, es que eh, requieren una, eh, eh, formas de apropiación eh, de esos bienes para insertarlas en el mercado y ahí realizar el proceso de este, generación de ganancia para después incorporarlo como mercancías. Digamos que, que el despojo es la eh, fase inicial, así como lo planteaba Marx, este, pero que la, el proceso de acumulación viene después cuando ya esa, eh, esos bienes naturales se convierten en mercancías y bueno bajo esta idea pues hay eh, varios eh, procesos que eh, muestran esta dinámica que genera eh, grandes eh, ganancias extraordinarias a muchas empresas eh, de las cuales eh, en particular he trabajado privatización del agua la urbanización la minería eh, y en este caso presento desarrollos eh, turísticos de clave y formas de megaproyectos de infraestructura para explicar, pues, cómo estas políticas eh, gubernamentales, en particular las que se desarrollaron en, eh, durante la época neoliberal, este, pero también las que ahora en este nuevo gobierno, este nuevo régimen de características neodesarrollistas, pues mantienen. Como una base de, eh, de impulso de la economía este, eh, mexicana. Y bueno, las, este, eh, otra del, eh, de, los, de las formas de concebir estos modelos de despojo es uno, digamos, a través de los, de los megaproyectos de infraestructura, sobre todo porque son eh, esenciales para la, el funcionamiento del modelo económico, este, son obras, en particular que requieren grandes inversiones por lo tanto eh, no siempre eh, son las empresas privadas las que quieren arriesgar este capital y se recurre a los recursos públicos para construir unas diferentes eh, tipos de eh, de, digamos, de actividades como aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, puertos, termoeléctricas, hidroeléctricas, subestaciones, telecomunicaciones, es decir, eso que requiere el sistema para funcionar, servicios, transportación, conectividad, energía. Y el, el matiz aquí es inter, importante porque eh, estos megaproyectos eh, tienen, digamos, una... Eh, digamos, incorporación muy importante de, eh, eh, digamos, del Estado, como les decía, el, la idea de que gran parte eh, de los recursos vienen eh, del de, eh, presupuesto público eh, para construir estas este, infraestructuras, eh, pues hace que el tipo de gobierno que esté en, en, en un momento dado pueda determinar la intensidad de construcción de estas obras, este, y eh, digamos, aquí vamos a ver en la cuestión del turismo cómo hay una diferencia entre los regímenes neoliberales y los regímenes neodesarrollistas. Y bueno, los eh, desarrollos turísticos de enclave, eh, digamos, es una perspectiva que eh, hace énfasis en eh, la dinámica económica eh, que se hace a partir de esta eh, servicios, este, como un negocio que incluye a una gran cantidad de actores económicos como constructoras, empresas turísticas, hoteleras, inmobiliarias, corporaciones financieras, etcétera, y que hacen uso de eh, formas de apropiación de paisajes, playas, lugares históricos y culturales, este, donde pues, eh, generan toda una serie de infraestructuras para este, poder eh, capturar, controlar esos territorios, esos espacios con los cuales van a generar condiciones monopólicas de generación de ganancia. Este y sobre todo requieren una gran cantidad de infraestructura para poder eh, consolidarse. Estamos hablando de aeropuertos, vialidades, puertos, marinas, etcétera, que, eh, eh, digamos, en eh, este tipo de actividad turística se ve la mano, se va a ver la mano de los grandes capitales internacionales. Entonces, eh, en el caso de... Eh, que se trabajan estas ideas de los megaproyectos y los desarrollos turísticos de enclave, tenemos el Caribe mexicano, como ustedes pueden ver, bueno, esta eh, mapa que está a su derecha es, un, eh, es la península de Yucatán, eh, eh, hace rato ya este, se mostraba eh, Rogelio me mostró un mapa más amplio de la República Mexicana. Esta es una eh, península que está ubicada en el Caribe, eh, en el Caribe y eh, que, eh, eh, digamos, es el lugar donde más se ha eh, desarrollado el, el, el turismo de enclave. Eh, por ponerlo, digamos, eh, rápidamente eh, los datos es eh, en 1970. Y se pone la primera piedra para la constitución del centro integralmente planeado de Cancún que está en la parte en el extremo norte de esta península eh, y eh, actualmente eh, es una zona, eh, esta parte sobre todo eh, de la mitad de lo que es el estado de Quintana Roo hacia el norte, que en ese momento, en 1970 eh, tenía unos 20.000 este, personas, sobre todo campesinos, ejidatarios, que este, trabajaban a partir de la tierra, la siembra de maíz y eh, actividades forestales, pesqueras, obviamente. Eh, digamos, con el desarrollo de Cancún, este, posteriormente el crecimiento de esta actividad turística, esta región eh, tiene eh, actualmente un millón y medio de habitantes. Entonces, en, en poco menos de 50 años, esto se eh, creció de forma exponencial. Y eh, lo hizo sobre terrenos, como les digo, campesinos, ejidales. Aquí en México, la propiedad de ejidal es propiedad social. Es un producto de la Revolución Mexicana de hace un siglo y que eh, hace que eh, las tierras, en principio, este, eh, fueran de los campesinos y no se pudieran vender después hubo una reforma neoliberal eh, que lo permitió eh, pero aquí eh, lo que quiero señalar es que este crecimiento del turismo que empiecen en, en, eh, en Cancún pero que después va bajando hacia los diferentes eh, lugares como Puerto Morelos, Playa del Carmen Cozumel, Tulum a, a este, etcétera este, se hace sobre tierras campesinas, que son las que era, eran las dueñas de, de los suelos y eh, genera entonces una gran cantidad de tensiones este, en, en la zona. Y, Digamos, para también ponerlo en, en, en contexto, lo que se va generando desde esos años 70, pero sobre todo en los, eh, con la llegada del neoliberalismo a nuestro país en los 80 y 90, es un crecimiento exponencial territorial del capital que va a ir poco a poco este, eh, acaparando, despojando a los eh, campesinos de las tierras, sobre todo estas que están eh, frente a la playa. Y son eh, prácticamente 200 kilómetros de litorales, playas, esteros, manglares y zonas de arrecife que fueron destruidos para poder construir hoteles, este, autopistas, aeropuertos, etcétera. Y, eh, digamos, eh, esta eh, devastación ambiental este, eh, se vincula entonces a estos procesos de despojo de las tierras campesinas y eh, estos mecanismos de despojo pues eh, tienen eh, como base pues la especulación inmobiliaria que se constituye el principal motor de pues eh, los procesos de privatización y apropiación de los eh, de las, eh, suelos. Este, que implica invasiones de tierras ejidales y también algunas privadas, arreglos con las autoridades agrarias, etcétera, Una serie de características que va a tener este enorme proceso de despojo, este, que incluye formas de organización este, de eh, grupos que se dedican básicamente a actividades ilegales, este, que es el robo de tierra y lo que se llama este, una mafia agraria, la constitución de una mafia agraria que se va controlando este, estas formas de apropiación, donde eh, eh, participan desde eh, los bancos, constructoras, los grupos hoteleros pero sobre todo partidos políticos, este, funcionarios estatales, federales, sistemas este, judiciales, etc. Eh, y como vemos, este... Estas 200 kilómetros de eh, litorales que fueron apropiados por eh, eh, estas empresas turísticas este, tienen finalmente su expresión más fuerte en los grupos hoteleros, mayormente este, eh, grupos vinculados a eh, capital extranjero, España, Estados Unidos, algunos mexicanos. La cantidad de hoteles, digamos, de en esta zona son de 1,129 hoteles con 102,000 cuartos de, de hotel. O sea, es una cantidad estratosférica, más los condominios, más las zonas habitacionales. Entonces, podemos ver estas transformaciones que sufrieron la región. Y como es de esperar... Esas transformaciones socioterritoriales, socioambientales, pues fueron enfrentadas en muchos conflictos este, por estos proyectos. Aquí enumero eh, algunos de los que han sido más documentados, pero prácticamente eh, toda la zona de, este, del Caribe mexicano, en esta zona de Quintana Roo, pues ha enfrentado de una u otra manera estos desarrollos en una forma desigual hay que reconocerlo porque, como vimos, hay una mafia este, agraria que este, eh, impide la posibilidad de justicia para quienes son los dueños originarios de estas tierras. Y bueno, al final de la época la, en neoliberal, la este, actividad turística pues, estaba vinculada con una serie de transformaciones ambientales producto de estos este, mecanismos de despojo para la acumulación que eh, vinculaban en esta zona del sureste pues, eh, otros eh, grandes proyectos como desarrollos carreteros privados, aeropuertos este, y eh, agroindustria. ¿No? Entonces tenemos, digamos, esta como eh, un cierre de un proceso en donde se privatizó, se generó condiciones para que el capital pudiera desarrollarse. En el 2018 hay un cambio de gobierno con un discurso este, que es anti eh, neoliberal un poco como sucedió en algunos países sudamericanos con gobiernos progresistas. Dos minutos, Carlos. Sí, y lo que tenemos es ahora una serie de este, eh, propuestas para la región que paradójicamente este, fortalecen a este modelo este, de turismo de enclave. Tenemos el gran megaproyecto de infraestructura que está desarrollando el nuevo gobierno, que es el tren Maya, son 1.500 kilómetros de tren que se eh, van a dar la vuelta a toda la península y va a conectar a los principales desarrollos turísticos. este Se va a hacer un nuevo aeropuerto en Tulum para dar cabida a más turismo y se va a construir un nuevo muelle para cruceros que está pensado para este, incorporar a un millón de turistas que viene por esa vía de el, eh, los cruceros. Esto también ha transformado, digamos, las relaciones de poder en la zona. Este, no, hay nuevos este, actores eh, que están involucrados en estos megaproyectos, porque tienen interés en seguir eh, eh, generando estas formas de acumulación, este, eh, más dinámicas como generando más ganancia y actores este, que eh, sobre todo organizaciones indígenas esta es una zona este, de población no solamente campesina ejidal sino sobre todo de origen maya entonces hay estas nueva reconfiguración del poder este que pues está tensando las relaciones ¿Qué podemos concluir para terminar. Bueno, que eh, finalmente este modelo de turismo de enclave y de las grandes obras de infraestructura, pues van implicando el mismo sentido que ha tenido en los últimos 50 años, digamos, el despojo de tierras, la privatización del espacio público, la destrucción de los ecosistemas, la escasez de agua, que hay un dato muy interesante porque esta península de Yucatán es una este, zona donde no hay ríos, es agua, super, este, en la, está debajo de la superficie, en cenotes y ríos subterráneos, y entonces hay escasez de agua dulce. Este, y que eh, podemos ver en cualquiera de sus formas, en los aspectos más neoliberales, pero también en las formas actuales, que hay una poderosa convergencia de intereses este, para mantener estas formas de turismo, empresas e instituciones gubernamentales que eh, eh, este, están tratando de generar las condiciones para que siga este despojo para la acumulación, por lo que el régimen político lo que está mostrando son continuidades, este, sobre todo en esta apuesta que hay en el nuevo gobierno que es post neoliberal, o, este, o neodesarrollista que asume los costos de realizar megaproyectos para seguir desarrollando el turismo de enclave. Y finalmente pues se, se puede observar también esta continuidad de la resistencia social de la resistencia ciudadana eh, que trata de conservar los territorios los recursos naturales y las formas de vida. Y bueno, con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti Carlos. Eh, si les parece bien, entonces pasemos a una a una ronda de, de preguntas y respuestas. Creo que somos en la sala poquitas personas, entonces igual en una, igual en una sola ronda. ¿Y me escuchan? Igual en una sola ronda podemos agotar, ¿no? Es decir, que que hay una ronda de participaciones para la gente que nos está escuchando y que guste hacer una pregunta y posteriormente cada quien responde las preguntas que le, que le hayan dirigido. Entonces, no sé si de quienes están en la sala quieran levantar la mano para hacerlo o bien poner un mensajito de texto en el chat, como gusten. O incluso si ustedes que también son ponentes, Alexa, Marta, Carlos, tienen alguna pregunta, pues podemos empezar incluso con nosotros mismos si están de acuerdo. Alguien levantó la mano, ¿Verdad? Sí, yo la levanté. Ah. Es que quería, me quedó de, no sé si pueda hacer pregunta, sobre todo a la este, participación de Alexa, este, que eh, me llamó la atención, eh, su, sus conclusiones de la parte de consideraciones finales, pues es una crítica feroz al concepto inicial de economía azul, ¿No? Entonces este, prácticamente, este, terminas, este, modificando esa idea de lo que eh, es esta tendencia en muchos, este, organismos internacionales, la banca internacional de pintar de colores las formas de destrucción ambiental, ¿verdad? Entonces, la economía verde, crecimiento verde, ahora también se le pone azul, y etcétera, este, yo, yo quisiera un poco preguntar si después de esta reflexión que haces al final, este, eh, tal vez pensar en una forma de caracterizar estos modelos excluyentes, ¿no? Como tú, tú lo pones, este, al final de estas formas de pesca, ¿no? Que excluyen a los pescadores artesanales, a los pequeños eh, pescadores, este, que concentra en empresas el, eh, eh, la captación de la pesca, etcétera. Es decir, si habría la posibilidad de hacer un planteamiento crítico, a ese concepto de este, eh, economía azul o crecimiento azul, con otro, con nombres desde la ecología política más contundentes que caractericen más bien los efectos destructivos y polarizantes de esta actividad. Solamente. Okay. ¿La contestó de una vez o hay más preguntas y ¿Sí, nos vamos haciendo así o pues parece que no hay más, entonces, pues, contesta, ¿no? Eh, Carlos, a ver, eh, eh, una pregunta, o sea, la idea es como si desde la ecología política básicamente se puede hacer como, o como la pregunta es que no la entendí bien. Sí, es, eh, o sea, tú pones eh, el, el concepto de eh, economía, economía azul, azul, pero tú la criticas al final, digamos, la desmontas, entonces... ¿Qué, ¿Qué otro nombre puede ponérsele para caracterizar esa ese, ese idea? Un poco como se ha criticado uh -huh. la este, economía verde, que ya finalmente ya no se utiliza, este, porque fue tan criticada que perdió su sustancia legitimadora, ¿no? Entonces, este, ahora ya se habla de economía circular y pues otras cosas, pero ya economía verde, la gente, este, ya no se la cree tan fácil. Un poco sería esto, ¿cómo pensarías otras eh, formas más bien de poner esto que tú mismo dijiste, una eh, forma productiva que fuera incluyente, que fuera respetuoso del medio ambiente, etcétera? ¿no? Ah, ok, ok. Ok, como tal vez una transformación del concepto, o sea, básicamente sería, bueno... A... Hay varias discusiones teóricas alrededor, ¿verdad?, de cómo la economía azul genera procesos de acaparamiento azul, ¿verdad?, Acaparar, acumulación por disposición, pues, ¿verdad?, y básicamente, tal vez, readecuaciones del concepto, no solo para criticarlo, sino más bien para plantear opciones como mucho más alternativas, está el tema de la justicia azul. Básicamente, este año es el año de la pesca artesanal este a pequeña escala el año mundial de la pesca artesanal a pequeña escala y han estado haciendo como cumbres internacionales pero paralelamente a esas cumbres organismos de eh, organizaciones de resistencia comunitarias académicas han hecho cumbres paralelas porque justamente se sienten totalmente excluidos de la dinámica discursiva que trata este nuevo o este año de la pesca artesanal, ¿verdad? Que es tratar de meterlos bajo lógicas del mercado, de economía azul, de crecimiento sostenible, pero que están totalmente descontextualizadas de las dinámicas sociales, organizativas, culturales. Y eso tal vez, de hecho, me pareció como muy, muy similar a lo que como estas nuevas maneras como de, de, de potencializar el valor económico no solo de los mares, ¿verdad?, sino de las actividades asociadas que están muy ancladas al turismo, ¿verdad?, de Costa Rica como país verde, ¿verdad?, y como este proyecto de conservación que reflejamos a nivel mundial, eh, termina desplazando las consideraciones más personales y locales de la gente. Entonces, por ejemplo, el discurso de la economía azul entra muy fuerte en Costa Rica y es muy aceptado socialmente, porque siempre hemos visto como ese modelo de desarrollo sostenible como la bandera, ¿verdad? Entonces que nada más la economía azul viene a complementar nuestro modelo de desarrollo sostenible que es basado en turismo y conservación, ¿verdad? No tan, no tan a gran escala como tal vez el caso que vos nos presentaste, pero Guanacaste, en el Pacífico Norte, nuestro país no está muy lejano a toda esta construcción de enclaves turísticos y megaproyectos, ¿verdad? Donde le quita el agua a la gente, los campesinos están reconvirtiéndose o a servicios porque básicamente eso es lo que queda pero en Costa Rica eh, de hecho eso a mí me, me gustaría como o me gustaría eventualmente como investigar cómo estos discursos entran a alimentar este discurso más grande de la conservación que pues que tiene en Costa Rica pero yo creo que tal vez un concepto que viene tal vez como a retar esta economía azul, ¿verdad? Que viene de organismos internacionales sería como más el de justicia azul, el de reconocimiento y el de reconocimiento de derechos, pero también de diferencias de clase, ¿verdad? Porque aquí es muy dado a hacer talleres, a hacer paneles en donde supuestamente son meramente participativos, pero al final tenemos a los representantes de las cámaras o a ciertos sectores que están a favor de esos conceptos, ¿verdad? Y todos los temas más... Eh, lo que yo da María diálogos sin adversarios en donde aquellas comunidades o aquellos sectores que son un poquito más problemáticos no se les invita verdad porque porque luego puede botar la mesa entonces no sé si quedó tal vez como aclarar un poco la duda perfecto sí está bien ah, justicia gracias. azul ajá justicia azul está como más centrándose sí. Eh, hay varios autores, digamos, en, en, en Colombia que están hablando ya como de ese concepto. Por ejemplo, Paula Satisaval, que es una profesora colombiana, está en esta red, digamos, que es paralela a la red oficial de pescadores de pesca artesanal y que ella, básicamente, junto con otras chicas y otros investigadores de América Latina, están posicionando ese concepto. Gracias. A usted. Tenemos... de Gabriela, a ver, permítanme. Buenas buenas tardes. Buenas tardes. Con, todas, con todos. Eh, mi pregunta es para Marta. En algún momento de su exposición, ella eh, comentaba cómo la ocurrencia de estos desastres tipo huracanes, etcétera, como que hacía que ciertas eh, instancias extraterritoriales le presten más atención al, al tema ambiental. Entonces mi pregunta es como en ese sentido. ¿Cómo, cómo ocurre esto? O sea, ¿cuáles son las estrategias que de, de estas organizaciones extraterritoriales o qué es lo que pretenden como imponer o hacer? una vez que han ocurrido estos, estos eventos eh, catastróficos o ¿no? así. Pues muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, hay, aquí me gustaría eh, poner en el centro de la mesa nuestro tema que nos aglutina, que son ambientales neoliberales y políticas públicas. Y me gustaría entrar por la idea del espacio público cómo se construye lo público como problemática ambiental y cómo a partir de eso pueden surgir diferentes este, ideas de desarrollo, intervenciones, financiamientos, conceptos, construcción de identidades, todo esto de manera articulada. Eh, tu pregunta decía, la ocurrencia de los desastres hizo que le prestaran más atención a lo ambiental. ¿Por qué o qué estrategias usaron? Ellos entran o el grupo de intervención entran por la idea del diagnóstico. O sea, surge, eh, eh, digamos, ocurre el huracán, hay afectaciones evidentes en la población y en el ambiente de los impactos que tuvo, no el, el grado de erosión que dejó, eh, se toma como un tema de relevancia socioambiental, empiezan por la parte de diagnósticos, se crea lo que es a partir del diagnóstico un programa de restauración de la región, en donde ya no nada más, eh, se tienen identificadas las acciones, los actores que van a intervenir y el financiamiento que se requiere para esas acciones. Lo importante ahí es que la idea de lo público deja entrever que el financiamiento que se cuenta des, con el, eh, desde el gobierno no va a ser suficiente para atender la emergencia. Entonces se evidencia la necesidad de tener aliados y todos estos mecanismos de cooperación para atender lo evidente que era el desastre natural por Están. Esta visión de la intersectorialidad que se construye a partir de esa emergencia eh, deja, ah, digamos, eh, se muestra ¿no? la, la parte disfuncional de la política pública, es decir, no son los mismos tiempos eh, los de los eventos naturales como el huracán, que eh, la programación eh, presupuestal del gobierno. Y mucho menos todas estas reglas de operación, programas y proyectos que acompañan la atención de esa emergencia. Entonces, en, en esa lógica es que cobra relevancia la, el tema de cooperación, porque eh, estos, si bien de alguna forma implementan fondos eh, federales, también implementan fondos eh, sectoriales, eh, digamos mundiales, que no obedecen a las mismas lógicas que el gobierno mexicano. Es decir, eh, entran como a cubrir ese espacio de la intervención pública que el gobierno federal no puede atender por la estructura administrativa que, que maneja. Entonces, eh, usan toda esta parte del de diagnóstico, utilizan algunos otros dispositivos como más de cultura ambiental, como son las obras de teatro, la conformación de, de grupos de jóvenes que difunden la idea de lo ambiental como parte prioritaria de las acciones en, en, en, en ese espacio regional. Y con esto, eh, pues hay una serie de especialización de lo que se debe entender por ambiente y por naturaleza. No sé si este, contesta la pregunta Gabriela, podría seguir ahondando muchísimo más, pero bueno. ¿tú Gracias me dices... Marta. Está Alexa levantando la mano, pero antes de pasar, Alexa, hay otra pregunta para ti. Entonces, antes de que te nos vayas, si quieres, te la leo. Dice, eh, la tenemos aquí en el chat, ¿no? Sería para Marta. Y es que, bueno, yo he investigado mucho la migración en Chiapas. Entonces, de pronto me surge la pregunta de cómo interviene la dinámica de este territorio como frontera en cuanto a la gobernanza y la migración, si juegan algún papel en la percepción de la preservación de la naturaleza en este territorio. Eh, no vi quién hizo la pregunta, pero... La hizo... Ahorita te digo... Kenneth Solera. Ok. Muchas gracias, Kenneth. ¿Qué te digo? <risa> Hay muchas cosas que eh, platicar. Eh, me hubiera gustado poner el mapa que usé eh, como parte de la primera diapositiva. No sé si lo recuerdan, ¿no? Esta idea de la construcción de la reserva de las biosferas sobre territorios continuos, ¿no? Que antes de los años 70 no había esta división política, digamos, de alguna forma. Eh, toda la zona, perdón, toda la zona de lo que es el Valle de la depresión central del Estado, junto con la sierra y la conexión que hay hacia Guatemala, era una sola región. O sea, la migración ahí y las formas de vida familiares, es un proceso continuo, o sea, la, las fronteras son construcciones políticas que no dejan ver esas continuidades y esas estacionalidades de las formas de vida familiares. En el tema de, de gobernanza específicamente, las personas migrantes en, en la región como tal no tienen ninguna visibilidad. Hasta el 2015-2016, eh, los jornaleros guatemaltecos para el cultivo del café en la zona que data desde 1908, y la migración ha sufrido diferentes, este, digamos, flujos de, de 1908 a la fecha, eh, ha sido un tema que invisibiliza ¿no? la, la idea de la participación. Para gobernanza, la participación es una cuestión simétrica, es decir, eh, todos tienen la capacidad de construir acuerdos y tomar decisiones que en la realidad eh, Oculta estas asimetrías que hay específicamente, por ejemplo, en el tema de los jornaleros. Los jornaleros tienen un tiempo de vida en la región o tenían esta, este tiempo de vida en la región de más o menos seis meses, seis de doce meses, digamos. Una importante participación, un número impresionante. Por ahí puse algunas fotos eh, de camiones, de jornaleros, ¿no? de las cantidades de café que produce la zona. Es decir, es una población significativa que no tenía ni, ni voz ni voto. Y digo tenía porque la migración a partir del 2018 a la fecha, con la, el incremento del precio del quetzal respecto al peso mexicano, el número de personas que llegan a cubrir la actividad de la corta del café cada día es, es menor. Es decir, ya es muy raro encontrar en la región gente que se dedique a esta actividad porque reditualmente no es significativa, ¿no? O sea, la gente ya no llega y ese es uno de los temas eh, emergentes en la zona porque el café, o sea, la, la, el número de familias que viven en la región no se da abasto para cortar todo el café que produce. Y entonces hay reportes de más del 30% de la cosecha que se echó a perder porque no hubo mano de obra, por ejemplo. Entonces hay muchísimo que decir en el tema de migración y los efectos que hay, pero bueno, en cuanto a gobernanza es que es un grupo invisibilizado. Can. Gracias, Berta. Alexa, tiene una pregunta. En realidad tengo dos. ¿eh? Es una para, eh, para vos y para, y para Carlos. Eh, para Carlos específicamente, a mí me, a mí me interesa mucho cómo, cómo esas percepciones, verdad, sobre, sobre, o los discursos de conservación generan percepciones o de turismo, verdad, generan percepciones sobre los paisajes. Entonces, tal vez, como estos nuevos enclaves turísticos, porque claro, cuando nosotros hablamos de Quintana Roo y la península de Yucatán, nos deje Costa Rica, ¿verdad? Es como siempre, ir a esas playas paradisíacas, turquesas, bonitas, todos los centros arqueológicos que hay. Entonces, tal vez, como estos nuevos enclaves turísticos reconfiguran el paisaje de lo que son las zonas marino-costeras, ¿verdad? Como pasa acá, tal vez, en Costa Rica, que hay veces que se imagina que esas zonas marino-costeras están vacías de gente, ¿verdad? Entonces, cuando vemos pescadores que desembarcan ahí, nos empiezan a, a quitar, ¿verdad? Porque eso genera una mala imagen de esa imagen que trae el turista de lo que es la costa, ¿verdad? Y lo que debería ser la costa. Entonces, no, no necesariamente solo a pescadores, sino también a jornaleros, a campesinos, a personas, eh, digamos, que no son bien vistas en este nuevo discurso o, o este nuevo paradigma elemento discursivo de lo que es el megaturismo y lo que debería estar entonces en las zonas costeras, que ojalá sean cosas bonitas, gente de, de, de cierta clase social, de cierto color de piel, ¿verdad? Entonces tal vez como estos nuevos enclaves turísticos reconfiguran esa percepción sobre el mar. Y eh, la otra sería un poco vinculada a lo a que vos dijiste que básicamente... Este, ay, voy un momento que perdí la pregunta. Ok, que como este, los discursos de estigmatización social, ¿verdad? Porque vos dijiste que esa zona de Chiapas era bastante peligrosa, ¿verdad? Y que la gente decía, no, no vayas ahí, no, no, no visites esa zona, ¿verdad? Como esos discursos de estigmatización social que se empiezan a crear en, a raíz, digamos, de todo lo que ha pasado de este lugar, genera una exclusión social y si esa exclusión social que se genera vinculada por el, nar eh, digamos, el narcotráfico, el, justamente se ha apropiado, se ha aprovechado de esa exclusión social que ha generado esa estigmatización social en el territorio y justamente como esa exclusión social, esa estigmatización social es como de cierta manera tal vez una respuesta de la no, no sé, del si sí, realmente después del terremoto se generaron políticas para tratar como de ayudar a esas personas o de generar todo un acompañamiento después del desastre y si más bien justamente esta estigmatización social disminuyó esa respuesta estatal. Gracias Alexa. ¿Quieres contestar, Carlos? De una vez, si quieres. Este, pues mira, esto es muy interesante porque sí lo que estamos viendo Aquí en todas las zonas de turismo es esta confrontación entre, digamos, un, unos mecanismos, no solamente económicos, políticos, culturales, que están tratando de legitimar las formas de este, ocupación de los territorios. ¿no? Eh, uno de ellos es eh, el discurso, sobre todo en esta zona del norte de Quintana Roo, que era un territorio vacío, o sea, no había gente para, eh, digamos, eh, justificar que se tenía que construir todo, y se iba a traer, pues, el, el desarrollo, la modernidad, etcétera. Eh, pero re, resulta que no, que siempre hubo gente ahí. De hecho, esta zona, es muy interesante, fue el territorio de la guerra de castas del siglo XIX, entre el, los regímenes liberales que también quisieron, despojar de tierra a las comunidades mayas y fue una guerra fratricida ahí digamos este eh, tremenda que sí despobló ciertas zonas pero mantuvo en resistencia eh, en varias comunidades eh, eh, que este ahora ya están expresándose con mayor peso pero, eh, digamos, lo que tenemos aquí es un, efectivamente una confrontación entre un discurso que legitima esta actividad económica que, por ejemplo, ahora con el COVID, este, eh, se ha justificado las grandes inversiones porque, este, pues, se detuvo el turismo y se requiere que vuelva otra vez el turismo a estas zonas y entonces lo primordial es invertir en infraestructura y no en dar los servicios básicos, por ejemplo, de las comunidades indígenas. ¿no? El uso, por ejemplo, de la idea de lo maya, ¿no? que es también muy interesante, con un, una idea de que la civilización maya este, fue fantástica, pero pues ya desapareció. ¿no? Este, y entonces nos podemos quedar con sus zonas arqueológicas y podemos utilizar el nombre de lo maya para la Riviera Maya, para el Tres Maya, todo es maya en esta zona. Pero la población no puede ir a las playas, no puede asomarse a las playas. Los dueños de esas tierras no pueden asomarse. Hasta ahora digamos, fue en el 2019 que hubo una modificación constitucional, pero eh, las playas son de acceso público, son propiedad de la nación, no te pueden impedir la entrada a las playas. Pero por muchos años estas playas se volvieron playas privadas, y para poder acceder a ellas tienes que ir en vehículo a zonas donde solamente hay un acceso público a las playas, etcétera. Y por mucho tiempo, pues sí, este, hubo esas tensiones. Yo creo que eh, es parte de este proceso de eh, formas de, eh, de actividades ilegales y eh, legales de esa combinación para no solamente apropiarse de los territorios, sino para justificar la necesaria instalación de esta actividad productiva sobre cualquier otra, porque entonces ya es el turismo lo importante y no lo, por ejemplo, la producción agropecuaria o agrícola de los campesinos o la pesca que prácticamente pues ya, Perdió sentido en toda esta zona, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante, digamos, no solamente el nivel de la percepción como una estrategia del de capital para apropiar, sino sino también como ahora, por ejemplo, la resistencia social también ha utilizado estas perspectivas, por ejemplo, de lo maya, para este, levantar la voz y protestar, básicamente. Gracias, Carlos. Te respondo también yo, Alexa, este sí efectivamente bueno la, la estigmatización de de las de la es que en realidad es del pueblo más que de la zona no sí. y es con, res, con referencia a la a la, a, perdón, a la cabecera municipal no que es tonalá entonces hay, un, hay pues, un proceso en, en donde se, se construye el estigma a partir de, de, de, de esto que les narré, ¿no? de, de, de la proliferación de, del consumo de alcohol, de la prostitución, de los brotes de violencia, pero que también va aparejado del deterioro del ecosistema. ¿no? Porque es un estigma que tiene que, mucho que ver con, sí con, el, con un carácter violento, al que se califica como violento, como peligroso, pero también con, un, con una noción de, de contaminación, de suciedad. De malolores, ¿no? O sea, y en el sentido más extenso posible, o sea, no nada más sobre el lugar, sino sobre las personas también, ¿no? O sea, en, en la cabecera municipal dicen, ah, mira, es huele feo, es de, es de Paredón, ¿no? Viene de Paredón. Mm. Entonces, si nos trasladamos con ese estigma, digo, y es un estigma que se viene arrastrando por muchas generaciones, ¿no? Que además es un estigma, como todos los estigmas, bastante hipócrita, porque Paredón es el, es el pueblo que más dinero le da a la cabecera municipal, ¿no? Mm es el pueblo que mueve este gran parte de la de la vida económica de de la del municipio, ¿no? Entonces se le descalifica por un lado, pero por el otro pues se gana con eso, ¿no? Evidentemente como como tú sugieres, pues sí se ha creado ahí una una suerte de aislamiento, ¿no? Que lo ha arrinconado ahí este en el lugar de los apestados al, al pueblo y pues de alguna manera este pues eso ha significado un, una cierta oscuridad en, en, en bastantes aspectos de la vida social y económica ¿no? ahí se pues, encuentra evidentemente también nichos eh, el, pues, las expresiones diversas del crimen ¿no? ahora si nos trasladamos con, con ese mismo estigma a los escenarios del sismo yo te diría que ahí lejos de desaparecer o de o digamos de tener algún rol proactivo en favor de la comunidad se, se acentúa ¿Por qué? Porque el sismo es como un poco lo menciona Marta, ¿no? O sea, el sismo es un espacio de ganancia también, ¿no? En donde bajo máscaras como lo de la gobernanza se prolonga o incluso se se intensifican los ciclos del neoliberalismo, ¿no? Incluso hay un concepto trabajado dentro de la ecología política de los desastres que, que, que está cada vez más en boga, se trabajó mucho en Chile y que lo presenta tal cual, el neoliberalismo el desastre, ¿no? Es decir, aquel lugar golpeado por una situación eh, natural, en donde es posible incrementar la ganancia y además sujetarlo a las lógicas comerciales a partir de ahí, ¿no? Y esto lo puedes ver de manera muy visible en lugares como Chiapas y Oaxaca, ¿no? En donde después del sismo, por ejemplo, Oaxaca, el oaxaqueño, ¿no? Después del sismo que derribó una gran cantidad de viviendas vernáculas, llegan estas grandes empresas o estas grandes ONGs, ¿no? Este, mascaradas eh, bajo la, la ayuda humanitaria y lo que hacen es arrancarte una vivienda, arrancándote paralelamente tus, todos tus modos de vida, todas las dimensiones este, pues, espirituales, económicas, y, y, y echemos ahí la lista andar de todo lo que significaba la vivienda en relación con, con, tu, con tu papel en el entorno, ¿no? como, como un ser vivo más de ese lugar. Y te, y te cambian entonces a una vivienda de construcción tradicional y rudimentaria, de tal manera que, ya no solo no vas a poder arreglarla tú mismo, ¿no? O sea, los, los daños que se, que, se, que se construyan a partir de, o que surjan a partir de ahí, vas a, te, vas a estar dependiendo del constructor del pueblo, de la ciudad, del material industrializado, entonces ya te sujetaron a una, a una lógica de, de mercado, ¿no? Que de alguna manera pues significa un proceso de, de desterritorialización. Eso pasó en Paredón, ¿no? lugares como paredón y ese grupo de pesquerías del mar muerto que han sido además este digamos tratadas históricamente muy paternalmente por el estado no en donde la creación de cooperativas pesqueras ha sido el ducto por el cual el sobre todo los el, el partido que que en su momento ha tenido las hegemon la hegemonía no en en sus años gloriosos el pri este, se valió de, de ese tipo de, de construcciones sociales para dominar la región, ¿no? para controlar pues, lo que más les interesaba, el voto y, y después la producción. Este, entonces, hay una cultura que también no se puede negar del asistencialismo muy viva en el lugar. ¿no? Entonces, en esa misma cultura, este, digamos, o, o en esa misma inercia, se monta los programas de ayuda hacia Paredón, y, a, y Paredón, a diferencia de muchos de los pueblos, tanto del Istmo de Oaxaca como del Istmo Chiapaneco, pues se recupera relativamente muy rápido. ¿no? A Paredón llega, por ejemplo, Televisión Azteca con un programa de ayuda enorme que terminan haciendo no otra cosa que una prolongación de los ciclos de la vulnerabilidad porque construyen viviendas con una irresponsabilidad brutal y además construyen un montón viviendas que no tienen ninguna adaptación eh, climatológica ni ecosistémica lugar, ¿no? Son viviendas con unos techos de, de, de dos o tres metros de alto, lo cual para el calor costero, ¿no? pues está, está criminal, ¿no? Eso los obliga a usar aire acondicionado, entonces te, eh, trabajas ahí otra vez el, el mercado del aire acondicionado con todo la, el impacto ecológico que ello te implica, ¿no? Pero además, y de manera más preocupante, como les mostré en las fotos, el problema más grave fue el hundimiento ahí, ¿no? Son, por, porque claro, o sea, son humedales son lagunas donde la gente se sentó, las tapó y se sentó, ¿no? Entonces estos cuates llegan y construyen sin ningún tipo de, de, de revisión de los suelos. O sea, construyen, lo único que hacen es tapar con el escombro de las viejas casas los agujeros que había y sobre esos construyen las nuevas. Pero bueno, lo que te quiero decir es que este gran programa de ayuda, que incluso la misma gente este, lo, lo reconoce, nos ayudaron un montón, ¿no? Este, pues agudizó este estigma porque las comunidades de los alrededores pues se quedan con la imagen de que ah pues les dieron todo no pues mira ya eran flojos ya eran borrachos y además les dieron todo pero lo preocupante es que ellos mismos digo no, ellos no dicen que que lo son ni nada ni mucho menos pero sí reconocen que el hecho de haber recibido tal cantidad de ayuda en su situación particular les representa algunas problemáticas una nuevamente la, la fragmentación del tejido social no tengo testimonios donde un pescador me dice, después del sismo, unos meses después llegó nuestro segundo sismo, que fue la ayuda, porque la ayuda rompe todo. Al no haber, como decía Marta, estos ejes rectores desde el gobierno, porque pues, son evidentemente capaces incapaces ¿no? de, de llevar las riendas de un proceso de recuperación, pues entra todo el mundo, no hay organizaciones, el elemento que falta en todos lados, entonces aquello se vuelve una guerra por la ayuda. ¿no? Entonces hay escenas de, de gente, de señoras arrebatándose las bolsas en las calles, gritándose de todo y al final de unos cuantos, y, y, y los mismos censos, ¿no? los diagnósticos de los que hablaba Marta, ¿no? o sea, la gente acompañando al que está llevando el diagnóstico para, ya sabes, susurrarle al oído, este no, mira, yo soy más pobre que mi vecino, dame más a mí. ¿no? Entonces todo eso no, no abona a, pues, a una recuperación integral como lo debería de, de ser en términos ideales, sino por el contrario pues crea más problemáticas a nivel interno y la proyección a nivel externo, pues es una de, de, de un mayor pues, énfasis de este tipo de nociones de, de los estigmas que ya vienen arrastrando, ¿no? Pues bueno, eso. Creo que ya no tenemos ahorita de los participantes preguntas, pero Marta, ¿tú tienes preguntas? ¿No? este Carlos, Alexa. Bueno, yo, ah, no, yo, perdón. No. Bueno, yo solo le, le iba a preguntar a, a Marta un poco este, dos cositas. Una, este, ¿qué, ¿qué digamos qué papel ha tenido la, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en, en, en todo esto? ¿no? Me, me parece como porque, y te, lo, y te lo pregunto porque con la gente de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y sobre todo de este sexenio para acá, seguramente tú lo sabes o has recibido también ese tipo de comentarios lo que te dicen es que pues, los están dejando morir, ¿no? O sea, dicen, ¿no? cada vez este, este gobierno nos, nos castiga menos, o sea, el, el tema de... Porque además el gobierno, digo, lo sabemos, trae este encono contra las organizaciones, ¿no? Y la, no las ve precisamente con, con buenos ojos. Este, entonces, sé que, eh, que, pues, que de alguna manera ahí se están debatiendo entre la escasez de presupuesto y, y sus ganas, o, o lo que podría interpretarse como las ganas de hacer algo por las reservas. Eh, entonces, pues, esa es una y otra que te iba, o sea, que te quería preguntar en este contexto actual, ¿dónde está la ganancia de, de estos actores extraterritoriales, no? O sea, ellos qué ganan con, con digamos, con, con, con presentarse como los salvadores, porque finalmente el, el, la organización no gubernamental, sobre todo estas transnacionales, llegan con el discurso, como tú lo dices, ¿no? De, de, de la redención ¿no? y de la salvación de la naturaleza y demás. Además, una naturaleza, como lo haces tú ver y lo problematizas, pues bien desvinculada de, de, de la presencia de las personas. Pero, y, y vamos, a diferencia de, de, del actuar de, de una empresa, pues no buscan la extracción de, de los recursos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, que se están llevando ellos en, exactamente en, en esta dinámica? Y pues serían las dos. Bueno, pues qué te puedo decir. Eh, el papel de la CONAM en la región donde yo estoy eh, tiene más o menos 30 años y de manera general se podría decir que en Chiapas a partir del 2000 la CONAM ya tiene una presencia más consolidada a partir de su estructuración como parte del gobierno del Estado. Del gobierno del Estado, gobierno federal. Este. La, la ventaja que hubo en la zona donde yo estoy es que el, el tema se empezó a trabajar con uno de los íconos del sureste mexicano, que fue Miguel Álvarez del Toro. Él empezó con el tema de la relevancia de la región del triunfo como una zona de alto valor biológico. La CONAM, eh, digamos, ha construido el espacio público de lo natural en esta zona. A partir de diversas estrategias como la educación ambiental, que tiene más o menos 30 años, enfocadas a niños y jóvenes en la región. El impacto que ha tenido para el desarrollo de la idea de lo ambiental ha trascendido a espacios como las cooperativas de café orgánico que mostraba ahí. Ha impulsado junto con otros agentes de cooperación eh, el desarrollo de esas cooperativas capitaleras campesinas. De manera tal que las primeras cooperativas por ahí de los años 94 fueron a raíz de algunos programas e incentivos que dio la misma comisión para la conformación de esas estructuras organizativas. Claro, con el entendido de detener un poco la frontera agrícola del café. La región es, eh, tiene un alto valor ambiental, digamos, no solamente por las especies que alberga como el quetzal y el pavón sino por la calidad de café que se produce. La zona en sí ha ganado la taza internacional, el premio internacional del café, que es la tasa de calidad de excelencia. Eh, históricamente, al menos en los últimos cinco años, ellos se han llevado el premio, y en especial una región que está muy pegada a la zona núcleo de, de la reserva, que tiene que ver justamente por la altura, las condiciones del suelo, de, la diversidad, incluso del dosel de las especies que están como especie de sombra, eh, hace que esta zona sea como vista siempre como potencial a abrir más capitales en la en la zona no entonces la forma en la que estos eh, agencias de cooperación de alguna forma entran a suplir la limitación de o sea a, a limitar la expansión de la frontera agrícola es porque eh, ellos también digamos viven de la implementación de los fondos eh, ambientales no por ejemplo la imagen que tenía yo de un productor ahí como limpiando café, en los últimos 10 eh, años, el Fondo Mundial, el GEF, ha hecho una inversión sustancial en toda esa zona, justamente para, eh, de alguna forma, frenar ese interés de los productores en seguir creciendo como cafetaleros y compensar de manera, uh, digamos, productiva o en precio, el, el producto que ellos elaboran, que son café, eh, cafés certificados, ¿no? Entonces, es como ahí una, un círculo vicioso, digo yo, porque incentivas eh, de alguna forma la, o sea, hay un mercado que demanda café de especialidad. Ese café de especialidad está muy localizado en una zona. Eh, hay un mecanismo de compensación que es a través de las cooperativas donde hay un valor agregado de ese café, pero a la, a la vez eh, también estimulas que haya un crecimiento ¿no? de, de esas superficies de cafetales por el valor que llega a adquirir el producto. Eh, un quintal este año, un quintal normal, en, digamos, eh, sin ser café de especialidad, llegó a costar 6 mil pesos mexicanos. Hay productores eh, que tengo registrados que llegaron a vender su cosecha en 300 mil pesos. O sea, en promedio 50 quintales por familia. Y, es, y ese valor no lo genera ningún otro cultivo, al menos aquí en, en, en el sureste mexicano. Entonces, ¿qué ganan? ¿No? Un poco limpiar esa imagen, esa imagen verde de decir, nosotros al comprar este producto estamos eh, apoyando el desarrollo de las familias cafetaleras pero también demandamos de alguna forma que ese producto sea cada vez más especializado, de mayor calidad, de mayor, este, incluso de mayor eh, control ¿no? respecto a las obras o las actividades que realizan, se realizan en sí para la producción del café. Entonces, entraría dentro de lo que se conoce como incentivo perverso, ¿no? porque es, es una amalgama y es una cadena de acciones que van unidas eh, no solamente espacialmente, sino a nivel familiar y cultural en la zona. ¿Cambio? Ok, pues muchas gracias. Si nadie más tiene alguna pregunta o un comentario, pues yo les agradecería a todos, a los ponentes por sus presentaciones y a los que aguantaron hasta, hasta ahorita, que ya fueron más poquitos respecto a los que se conectaron inicialmente, pues también Gabriela y Kenneth, que son los que veo por ahí. Ah, me parece que Gabriela va a decir algo. Son aplausos. No, son aplausos. Ah, bien. Está ah, bueno. Este, pues nada, yo creo que con esto cerramos. No sé qué les parezca, pero igual sería buena idea también compartir ahí correos y demás. Finalmente me parece que tenemos temas ahí que pueden seguir dialogando. Entonces, si quieren, los podemos poner por acá, por el chat. Perfecto. Ahí vamos. Y pues ahí cualquier cosa. Sale. ¿Ya los copiaron? Ahí está. Voy, no cierres. <risa> Listo, yo ya acabé. Yo también. Carlos, Carlos Alexa. ¿No, no está el tuyo ahí pegado. Ajá, todavía. ¿Perdón? A ah, caray, a mí me parece como que ya lo mandé. ¿Lo mandaste ah, no, a alguien no, Ah, No, no, no, lo mandé a alguien en particular. Espérame, es que se le movió aquí como... Ahí les va. Gracias. Está fácil. Súper. <risa> Sale, vale. Pues un placer... Igualmente. Dale, muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos. Adiós.